Gracias y, y buenas tardes a los senadores y senadoras que asisten en este momento al debate de esta moción. Nosotros hemos presentado una enmienda con dos frases. La, la segunda, si la habrán podido ver, es porque nos sorprendía que en la moción original que traía el Partido Popular, y parecía insinuar, que no había habido en Cataluña... Eh, negociación tripartita entre el Gobierno de la Generalitat y los agentes sociales, sindicatos y, y patronal, o que si se había hecho había sido al margen de la ley o fuera de la ley, lo que sería una novedad, un añadido más a estas cuestiones que están fuera, fuera de la ley. Pero que al menos este senador que está hoy aquí hablando no había tenido noticia que en el marco de la negociación colectiva de Generalitat, empresarios y trabajadores hubiera habido una, una cuestión fuera de la ley. Y luego había una más importante, creo yo, que era mejorar el texto original en una contradicción que tenía, porque la moción deseaba que el próximo Gobierno de la Generalitat actuara dentro del marco estatutario y constitucional… Pero, en un párrafo que enmendamos, consideraba que desarrollar la Agencia Tributaria Catalana era una acción generadora de incertidumbre que pretende usurpar las competencias de la Agencia Tributaria Estatal. La Agencia Tributaria Catalana aparece recogida en el artículo 204 del Estatuto de Autonomía. Llevamos en el programa desarrollarla en Comú Pudem, y lo lleva el Partido de los Socialistas de Cataluña también y nos sorprendía bueno, este, este veto, incluso considerándola porque la Agencia Tributaria Catalana superó el cepillado de Alfonso Guerra y superó también los recortes del Tribunal Constitucional, y está a la espera de, de poder ser desarrollada. El Gobierno invita a negociar un nuevo modelo de financiación. Lleva dos años diciendo que está dispuesto a negociar con el Gobierno de la Generalitat todo, excepto lo que esté fuera de la ley. Y ahora invita a negociar el, el modelo de financiación, pero claro, ¿para qué? Porque será para, para desarrollar y cumplir el estatuto de, de autonomía, para tener un gobierno estatutario que respete el estatuto de la autonomía, la generalidad, pero que lo respete también el, el Estado. Y, y nosotros creemos que hay mucha oferta de diálogo, y, pero que a la hora de la verdad hay un no, hay otro no. Y hay un tercer, ¿no? Y parece que, es que el Partido Popular no aprende nada. Porque ¿de qué quieren hablar sobre el modelo de financiación autonómica? Digo yo que la las Generalitat de Cataluña podrá plantear algo que aunque a ustedes no les guste. Y podrá plantear el desarrollo de la Agencia Tributaria Catalana porque lo tenemos en nuestro Estatuto de Autonomía. Pero ustedes, ¿de qué quieren hablar cuando hablan de financiación autonómica? A lo mejor, como oímos ayer al señor Montoro, de obligar a las comunidades autónomas a comprar medicamentos de marca y no genéricos medicamentos con los mismos principios activos, pero que ahora resulta que en una irresponsabilidad del Gobierno se le dice a los ciudadanos españoles que estos medicamentos genéricos pues no son tan buenos porque lo que se pretende es beneficiar a, a, a los amigos del Partido Popular en la industria farmacéutica. Imagino yo que a lo mejor también como, como resultado de, del pago de estos, de estos viajes que paga la industria farmacéutica muchos partidos popular, de, del Partido Popular. Mire, En la República Federal de Alemania tienen un modelo fiscal federal con la mayoría de las competencias en las agencias tributarias de los Bundesländer de los estados federales. Y luego tienen una agencia tributaria mayor de ámbito nacional para grandes empresas y para grandes fortunas. Gastan un poquito más que España en lucha contra el fraude fiscal, pero, sin embargo, están seis puntos por debajo en fraude fiscal. En o sea, lo que estamos proponiendo con la Agencia Tributaria Catalana no es un disparate, como dice esta moción. Es algo que en la República Federal de Alemania existe, funciona y, y sirve para luchar contra el fraude fiscal. Entonces, lo que haya que hablar en, esta, en este diálogo y en esta reforma del sistema financiero autonómico pues no lo van a decidir ustedes solos, porque en este país o abordamos debates importantes o no saldremos nunca de este precipicio, que yo creo que hoy no es solo de Cataluña.